a entrar al Pueblito Paisa en Medellín. ¡Qué belleza, señores! Ah, bueno, pero tiene aquí un, una fiera salvaje eh, apresada aquí. El cacique Nutibara y su mujer. Sí. Conociendo aquí de la historia de América y en este pueblo especial, Pueblito Paisa, en Colombia, del departamento de Antioquia. Qué belleza, cuánta naturaleza, cuántas cosas interesantes que ver aquí en este hermoso pueblo recreado para el disfrute de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Aquí estamos haciendo un recorrido por el pueblito Paisa y Mercedes está de shopping comprando cosas bonitas aquí para llevarle a la gente de Sosúa. Sí, Las mujeres de los 15 a los 30 a los 20 nos casamos si queremos. Entre los 21 y los 30 nos casamos si el novio quiere. Y después de los 30 nos casamos si Dios quiere. La gordita de botella. Desde esta parte del cerro del pueblito Paisa tenemos una vista a 360 grados de todo Medellín. Vamos a ver qué se puede observar aquí. Esta es una ciudad enclavada en un gran valle. Pero como podemos ver Todas las montañas alrededor del valle están cubiertas de edificaciones grandes y pequeñas, de casas, edificios, apartamentos, de todo podemos ver aquí alrededor de la montaña.